Varios fueron detenidos por miembros de la Policía Nacional cuando supuestamente participaban en una fiesta privada en un centro de diversión de expendios de bebidas alcohólicas en esta ciudad, en compañía de menores de edad, entre los que figura un niño de apenas siete años, que de acuerdo a información permaneció detenido dentro de las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional. El padre del niño ofrece los detalles. Yo estaba trabajando ahí y ellos llegaron, yo le expliqué que ya vamos a buscar la cena y dijeron que tenían que bajarla porque había un niño menor. ¿Qué edad tiene el hijo tuyo? Siete años. ¿Siete años? ¿No te lo quisieron entregar? No, no, no, no. Había que esperar una fiscal. ¿El amaneció preso? Yo me fui, yo no sé, como a las tres de la mañana estaba ahí. En tanto que Jeffrey Alvarado, propietario del negocio alega que los menores estaban presentes debido a la celebración privada y que estaban en compañía de sus padres. De hecho había una actividad allá en mi negocio, un cumpleaños privado. Eh, el niño estaba ya presente con sus padres porque trabajan allá en el negocio. Trabajan en el negocio y había otros niños también. Entonces nada, llegaron ellos ya la, por una demanda de la música alta, porque había música en vivo. Eran las 10 de la noche, las 10 y algo. Eh, llegaron de repente, chequearon, miraron los, a, a los niños que habían de, eh, que estaban, que eran menores. Y nada, este... ese fue el aplazamiento que nos dieron a nosotros. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.